Un fraternal saludo, después de mucho tiempo así, en, en directo, hablarte con motivo del Día Internacional de la Tierra, la Madre Tierra, como decimos nosotros, la Pachamama, su Chamalu, desde Bolivia. Eh, ya no estamos mucho en, en el mundo virtual, ya no estamos. Eh, con mensajes constantes, aunque hay mucho material grabado, básicamente porque hay una proliferación, una inundación de información, gran parte de ella distorsionada, falsa, en fin, no queremos ser parte de lo mismo. Creo que quienes quieren buscar no saben dónde encontrarnos. Nuestra comunidad Hanajpacha en Bolivia continúa con las puertas abiertas recibiendo aprendices, funcionando con dinámica propia en Cochabamba, en Bolivia, una escuela para aprender a vivir. Quiero referirme brevemente al día que acabamos de transcurrir el Día de la Tierra y las típicas declaraciones a favor de la tierra. Para empezar, la Pachamama que decimos nosotros no es... Eh, Sujeto de derecho, es decir, no, te, no tiene que el hombre, el ser humano, darle derechos como si tuviera eh, pues, eh, las mismas características que el ser humano o el mundo animal. Para nosotros y para nuestros ancestros, la Madre Tierra... Eh, tiene características de, de algo sagrado. Pachamama significa Madre Tierra, pero también significa universo, significa vida, significa todo. Eh, nosotros no hablamos de medio ambiente. Es una forma peyorativa y respetuosa y reverente de referirse a la Madre Tierra. Ella es... Eh, esa confluencia de lo visible y lo invisible que posibilita la vida y a la cual le debemos nuestra existencia. Para quienes hemos crecido en un contexto indígena, chamánico como en nuestro caso, hablar de la Madre Tierra es básicamente un recordatorio de la sabiduría ancestral, de cómo caminaban nuestros abuelos, la reverencia, el agradecimiento, la ofrenda, el ritual, todo eso traducido en un estilo de vida, donde la vida sea lo más importante. Ahí está incluido el respeto a los árboles y el no eh, talarlos, así como está ocurriendo en la selva, ese ecocidio del que nadie habla. Hoy se habla, actualmente se habla de la guerra en Ucrania, eh, que empezó en febrero pasado, y sin embargo no se habla de la guerra, que este modelo de civilización, que este hombre contemporáneo, en un contexto de pensamiento moderno eh, esa guía que le ha declarado a la madre tierra la humanidad en la versión así capitalista, consumista frívola, irreverente desconectada de lo sagrado hace tiempo que le declaró la guerra a la Pachamama de esa guerra no se habla se le está atacando por tantos frentes, se está contaminando el aire, el agua, se está destruyendo las nacientes, se está devastando los últimos bosques tropicales, ese hogar milenario de tantos pueblos indígenas. Se está contaminando el suelo, degradándolo para que los alimentos de los que dependemos estén desvitalizados o sean incluso tóxicos. Se está envenenando el mar. Y de pronto aparece un día como el que acabamos de transcurrir, 22 de abril, y las mismas declaraciones de siempre, las mismas buenas intenciones de siempre. Tenemos que ir más allá de la declaración, tenemos que ir más allá de hablar del cambio. Por eso a mí me gusta Janajpacha, nuestra comunidad ecológica en Bolivia, en Cochabamba, una escuela para aprender a vivir, donde hemos dejado hace más de 30 años de hablar del cambio para vivir el cambio de eso se trata. Ninguna declaración será suficiente si no estamos repensando nuestra forma de vivir y rediseñándola y convirtiendo el día a día en una secuencia de agradecimientos, de evidencia, celebración, por supuesto, y sin perder de vista lo sagrado, lo ritual y todo aquello que tiene que ver con lo que da sentido a nuestra vida. En un día como hoy, no quiero sumarme a, los, a las múltiples manifestaciones, en la mayor parte de los casos, carentes de honestidad. No quiero que esto sean palabras, nuevas palabras bonitas, en recordación de la Madre Tierra, en recuerdo a ella. Más bien quiero dar un testimonio de que hace más de 30, 40 años que nosotros hemos elegido vivir, de otra manera, vivir sin destruir, en armonía con la Madre Tierra, en una prosperidad austera. Hemos elegido vivir cuidando de naturaleza, saboreando los colores con que las flores nos agasajan, eh, pues eh, disfrutando su aroma, el canto de los pájaros, sus atardeceres, sus amaneceres y todo ese proceso de, de ir... Eh, eh, viviendo de una manera armónica con nuestra Madre Tierra. Hoy quiero proponerte qué tal si cada día decidimos que sea el Día de la Tierra y qué tal si comenzamos a vivir de manera más armónica con el mundo animal, vegetal, ahí hay mucha sabiduría, con la Tierra misma, con las montañas que para nosotros y nuestros abuelos son los guardianes, los sapos todos los días. La propuesta por la que hoy vine excepcionalmente a comunicarme nuevamente contigo es eh, decirte que cada día sea el día de la tierra, de la madre tierra y que esto podamos convertirlo en una actitud ante la vida, en un estilo de vida y que cada día la vida sea lo más importante y la vida y la tierra son sinónimos. Recuérdalo. Comparte los Chamalú de Bolivia en este importante día para invitarte a repensar algunas cosas y sumarte a todos los que estamos simultáneamente deforestando la tierra. Hay que volver a construir, a crear los bosques, pero también deforestando nuestra conciencia. Hasta pronto. Gracias.